Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días y como toda mañana en Argentina se toma mate, mateamos mientras hacemos lo que tenemos que hacer que es enseñar y aprender astrología de una manera Fácil, divertida, amena, que te sirva. Por eso te invito a que te unas a nuestra gran comunidad en Telegram. Si no tenés Telegram, bájatelo. Es como un WhatsApp, es muy parecido al WhatsApp, pero tiene algunas ventajas respecto al WhatsApp Telegram. Así que si no lo tenés todavía en tu teléfono, bájatelo al teléfono. Lo puedes tener también en el escritorio. De, de tu computadora, como lo tengo yo. Y nos buscas T.me, curso barra curso de astrología, todo junto y sin acento en la i. Te sumás a nuestra comunidad, de lunes a viernes hacemos un chat de voz y de imagen en el que eh, hablamos de astrología. ¿Para qué? Para que todos los días estemos conectados con la astrología. Bueno, no vamos de una vez, porque si no se me hacen videos larguísimos. Y estoy, viene cumpliendo, ¿eh? Todo este tiempo viene cumpliendo. Hoy nos toca a hablar de la luna en Sagitario. Acá, esta luna en Sagitario, una luna maravillosa. Todas las lunas son maravillosas porque indican sentimientos. Pero, ¿qué nos dice? El manual número uno de astrología que me lo puedes pedir en PDF y yo te lo mando gratuitamente. Y si no, en papel puedes comprarlo entrando a lulu.com Bien, eh, vamos entonces con esa eh, luna en Sagitario que dice que como parte de luz, como parte positiva de las personas que nacen con esta luna en Sagitario son idealistas, son expansivos y son sensitivos, muy sensitivos y como parte negativo o en sombras de esos sentimientos, de cómo sienten los hace muy inestables, los hace inoportunos siempre y los hace irresponsables, muy irresponsables, a menos que tengan alguna configuración en Virgo. Bueno, les mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. chao hasta mañana.